Entonces, vamos a hacer la prueba. Alexa 1. Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy te voy a enseñar en tu Echo Do, o Amazon Alexa cómo cambiar las luces de color. Hoy te voy a enseñar cómo cambiar tu luz de tu lámpara inteligente de color al decir una frase O un número O lo que quieras decir Por ejemplo Si dices la palabra rojo La lámpara automáticamente va a cambiar a rojo Si dices claro Va a cambiar a claro O si dices dos Va a poner la tonalidad del color que quieras ¿Quieres saber más? Quédate para enseñarte Lo primero que tienes que hacer es ir a tu aplicación de Alexa Amazon Alexa luego que estamos en nuestra aplicación vamos a ir donde dice More donde dice More vamos a hacer como una especie de rutina pero va a ser una rutina diferente a la que usualmente hacemos pero es igual vamos a dar Aquí, donde vemos símbolo de más para crear una rutina. A esta rutina le van a poner el nombre que ustedes deseen. En el caso de este video, le voy a poner YouTube. When this happened. Entonces, cuando ocurrirá esto? No ocurrirá en ninguna hora, porque se si ocurre a una hora, cada vez que llegue esa hora, cambiará de color. Lo que haremos es donde dice Voice. Aquí a agregaremos una frase que aquí es lo interesante esto es lo que va a hacer todo lo que queremos si queremos recuerda tomar agua para mantenerte hidratado aquí es que va a ocurrir todo lo que queremos si queremos que nuestro dispositivo al decir 1 cambie a una tonalidad de color lo va a hacer entonces vamos con el ejemplo Voy a poner 1. Entonces, cada vez que diga 1, el asistente, cada vez que diga 1, el asistente en la lámpara inteligente hará lo que yo quiera, que es el caso de cambiar los colores. Entonces, donde dice Add Action, que es la acción que hará, que nosotros vamos a añadir, vamos a elegir nuestros dispositivos Smart Home. Que son nuestros dispositivos inteligentes Entonces vamos a elegir la luz De la habitación Lámpara de la habitación Para hacer esto le damos a siguiente Entonces vemos Que podemos fijar un color Entonces cuando le damos a fijar un color Podemos elegir Podemos ver Que podemos elegir entre los cinco colores Que este dispositivo inteligente tiene Podemos elegir el que queramos Imaginemos que cuando yo diga la palabra 1 Él va a poner Cálido blanco O blanco O soft Vamos a poner el que queramos Entonces Vamos a ver cómo funciona Vamos a elegir este tono de rojo One white Vamos a guardar y verificamos que todo está bien. La palabra que vamos a decir es 1 y la lámpara cuando diga uno va a hacer esa función. Entonces vamos a guardar. Entonces dice que en un minuto va a estar disponible. Entonces ya que pasó un minuto vamos a llamar a nuestro asistente y vamos a pedirle la frase 1, para que cambie de color. Entonces, vamos a hacer la prueba. Alexa, 1. Entonces, podemos ver que nuestro dispositivo ha cambiado de color. Si vuelvo y cambio de color, el dispositivo... Vemos que si repito la frase, Alexa, 1, vemos que cambia el tono del color. Y así sucesivamente, si quieren cambiar más colores, pueden poner otra rutina como la que hice en este video y poner la cantidad de veces que tienen los colores y asignarle palabras o frases. Pueden asignar una palabra cuando digan, "Pete", eh, rojo, casa. Lo que quieran asignar, el asistente podrá cambiar el color de su dispositivo. Ustedes tienen que ser creativos y crear lo que a ustedes les guste. Muchísimas gracias, hasta la próxima.